ni de coña. sin saltar no tengo que saltarse así y si salto me salgo ah oh, pues no, no me salía uh. si pudiera avanzar un poquito más pero que tengo el truco tengo el truco me parece vale ¿me ves ya las placas y tal? no ¿me ves a mí no Estás viendo la colina ah. a ver no, no te veo al lado de la casa hola deberías verme pero bueno te lo juro no bueno, te veo ahora sí vale vale vale vale vale vale ponte más acércate más a... no gira la bici hacia dónde hacia, hacia... mirando hacia mí ay ay ay ay ay ay ay ahí está sí no, te p Sí lo he hecho bien no, bueno. Oye, Oye oye oye oy. La cosa es que no te es ahora mucho Toma, cogelo tú que tienes parkour Hay que sacar La cosa es como subo yo Ahí. Sube más, sube más Parla, sé ¿sí quién es? Ah no, se tú, vale, vale ¿sí? Sube más ¿Estás buscando tú también? Sí. Vale, yo ya no me voy a... Estoy. ¡No! ¿Qué? Sí. Vale. Espérate, no, no me haces esta aún, eh. Eh, captura, captura, captura. Espérate, espérate, espérate. Que has dicho vuestra puta madre, has dicho. <ríe> Eh, este vídeo es clickbait creo que sí, a ver y tengo que copiar. Clickbait, a ver. Lo que consideras. Cl ¿Qué click clickbait? Ni clickbait. Te digo ¿qué es eso? Dime que pagamos. Si, ¿no? si. Sí, sí. Pero como cómo llegamos hasta ahí? Esa dragón es mía, dámela. ¿Qué? No, ahora es mía. <risa> Necesito, necesitamos encontrar aquí infractos. ¿De quién has dicho que eres? Eh. Ve a casa por el estilo Willy. No tengo más. ¿Eh? Que no tenemos más. Ve a, a buscar... Te... te recomiendo que me des la <risa> Ve a buscar el Tilly Willy Gracias. ¿Y las balas? ¿Qué balas? Que había un puño de balas. ¿O ah, o espérate, responde? Te, te las voy a recargar, te las voy a recargar. ¿Qué haces? Yendo con... ¡Ah! no! He visto a Ani y creía que eras tú. ¿Cómo has visto a Ani y creías que eras yo? ¿Eres tú el que está abajo? ¿En el agua? No. Estás de coña, ¿no? No me hagas coña, te digo, en serio, a Te juro por mi vida que no es coña. Mira, mira ahí, mira allí. ¿Dónde? Abajo en el agua. Hostia puta. Várete, hijo de puta. ¿Qué hablas? Voy yo, voy yo, voy yo. Ve, ve, ve, ve. ¿Qué hablas tú? Buen Dios! ¡Qué tiene? ¡Stilis, jones! ¿Tienes Stilis? Sí. Ese hombre es tíos. Ah, no es O se te pega. Vale, se ha desconectado. Se ha carácter Ya, sí sí ha llegado Vale, dame el Stilis. Toma. Si quieres los otros cargadores, dame el estilo. Vale, todo. Ah, coge cogete tú esto. La Diffen, ¿dónde la tengo yo? Cayó en la PC. La Defense no la tengo. Acepta. La de no la tienes tú. No, la tú. Cogido... Vale, como eh. un segundo. Vale. ¿Qué en casa? Ah. ¿Qué ¿Qué has hecho. Tomando. el primario, dame dame algo dame ese altar que aquí tienes otra reta. la cosa es cómo cogemos el resto de cosas y pero... yo tengo que buscar primero la cleanfla antes de destruir nada anda antes de destruir nada tengo que, que encontrar la cleanfla toma es que es que los suelos no los hemos cargado, entonces. ¿eh? Bueno, voy a empezar petando ahí. Eh. Umbrela, esto entonces... Umbrella. Umbrella para mí. ¿Y ahora? No? ¿Y esto por. por. JPR? O sea, ¿Eh? Ok, el lo de arriba. más locas arriba. Ah, ya. Yeah. ¿Sí este Esta Inténtalo. no pero ni de coño. Tienes que coger carrerilla, eh es el que tiene parkour, así que... No, no llega, no se llega, no se llega ¿Seguro? No se llega Vale, vamos a, vamos a hacer una cosa, mándame Vale, bueno, voy a intentar, un, voy a intentar, un, intentar un, una última vez No, no, da ¡Uy! qué buena, qué life hack ¡No! ¿Qué haces, tío? Soy el puto dame, ¿no? aprovechando errores de admiral, ¿vale? Acetcha Y ella, esa te ha gustado si sabes Está bien, está bien Coño, Primero que mal me, me has reventado, eh Esta gente me hago ventas Se está yendo arriba. Pony, cargadores. No, pero sí, si aparecen aquí. Drum. no no aparecense no aparecen de, eso de esos de esos amigos eh Cargador de Dragonfly, de Lincoln, único, con la vara. Eh, loca libre de de 100. ¿Cómo? Yo veo 22, eh. Esta eh. Se la habrán buqueado los notas. se la habrán guipeado. No, no, que. Que coño. Ah, ítem no permitido, Qué bien, oye. <risa> bueno, sigamos. Bien. Bueno. Ah, mira, quédate aquí, eh. Quédate aquí. Voy a hacer una cosita. Sí, sí. Te va a gustar. No tengo por qué moverme. ¿Y es un detonante. No mierda Pero bueno, con otros characteres sí Pero no me voy a poner a buscar cuál es, me da pereza Bueno pues nada ¿Por ¿Qué, ¿Qué querías ¿Qué ¿Qué quería hacer? Era nada Voy a hacer un rocket y molarme Vale Ay, para apretar todo lo que hay ahí puede ser Bueno va, eh, acepta Como planteamos este Yo Vale, yo saliendo del mapa, parece ser, exactamente. Vale Era con 40 balas, como se petaba el bloque. No, no sé Bueno, pues con menos Más balas para mí Esto no. vamos, vamos a abrirnos <ríe> espérate, espérate. Seguí cogiendo cosas. ostras, me acabas de reventar. Ah, hierro, espérate. Coge, coge, coge ese eco. No puedo. Vosotros, se... Se me, me salió. Espérate. espérate. Me, me salió además, me sí. he buqueado. Si sí, no, no te la preguntaría, capullo, uy pero Ni Nicore, interesante cuanto Sinvala ¿Sin Eh, mucho explosivo Spotley para hacer torretas de esta nación Mira Si te digo la verdad no me, no me interesa el loot de esta gente. Sí, Mira, digo que en este, en este pilar está la clip. Pues no. Sí. Es el Captain Caspi de este... Ahí nos mata. Aparece de la nada y nos revienta. Estaría bien. Si ¿Qué es eso que se ve ahí? No sé, hay un adaptativo de chamberín por aquí. Eh, tengo uno, pero es para mí. Déjamelo, porfa. Déjame uno, porfa. No, es que solo tengo el que lleva en la Ah, vale No. Ah, a ver esta. Ah, que está. Estaría bien. Oh, pues déjame ver. Ahí te lo tiro. Vale. Es? es que, como se nota ahí... la diferencia, tío. ¿Qué tal? Pues bien. Me... de otro mapa! ¿En serio? Yo, los de Rusia. Sí, son los de Rusia. ¿Cómo ¿Cómo te da? Échate un poco para atrás. No, si no, no me quita ni uno de vida, eh. Tranquilo. Sí, <coughs> Yo me lo no, voy a bueno. cargar. Qué bueno. Quita el C4 y hacemos eso. ¿Qué? Les hacemos un cartelito. Venga. Te dedicamos unas bonitas palabras. Me parece correcto. Es que. Me encanta, tío, porque en cada puto locker encuentras como dos o tres cargadores más para <ríe> mi. mi drago, ¿sabes? Te rellenan, tío, son buena gente. Te rellenan las cosas. <ríe> ir petando por aire. <risa> eh, tres balas y he petado. Es increíble esto. A ver, ¿qué hay aquí? Grill. John. Es neutral. ¿Qué están diciendo? Están diciendo algo. ¡Mira, mira, mira! ¿Ha visto eso? ¡Mira ahí, mira ahí! ¿El qué? ¡Mira ese puta cloth! Ahora, ahora va a subir. Sí, pero sí. A esa sí, tira, tira, tira, sí, sí, la veo. Esa ropa, esa ropa no es de este mapa. No, no, no, rompa ese, no rompa ese. Atento, atento. Militar y best pone. No, pero que es de Grecia, vamos. Que no te rayes. Que esta ropa no aparece aquí. Esta ropa es exclusiva, me la voy a quedar. <risas> Tengo ropa exclusiva de este mapa y tú no. ¿Tengo ¿Qué ¿Qué en plan, ¿qué es de este mapa? ¿Eh? ¿Tienes, ca ¿Tienes cajas? ¿Eh? ¿Tienes cajas? ¿De? Tengo el C4 de aquí, anda Eh, voy. Quiero acabar bien esto. Voy. Eh... Voy a ir home. Tío, tú sabes que todas estas cosas que tenemos encima no las podemos guardar en casa, ¿no? Yo es la idea. No, yo también. Yo, yo soy plan... ¿Que usted... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, aquí es mejor. Te voy a colocar estratégicamente donde mejor. Eh, cuando nos vayamos a ir, decimos que alguien se dé pre- que coja lo que quiera. Vale. Manda. A entra un master, un tal Master Lloyd. Master Lloyd. Peta el C4S. No puedo petarlo, hijo mío. ¿Cómo que no? Quita, yo lo peto. Muévete. Muévete, muévete o te lo mato. Re lo reviento, lo reviento. Muévete o te mato. Uf, hostias. <ríe> <ríe> eh... Drum por todas partes. Diego que se vayan tepeando. Espera, uno, uno, uno que voy a, voy a hacer home eh, espérate no no no no espera, oh, no no no no no ah, home, ah, home. Ah, plan, no no no a no no no a home? no home no no no home no tp no no y te digo cuando aceptas. Como no cuando no Te no no no ¿Qué o cuando acepta? No, tú no. Ah, vale. That's for you, my friend. Be careful. Eh, hey, don't jump. Send again. <laughs> no. Eh, aceptame, aceptame tú que, que me estoy muriendo. Pero estar arriba. Uh, ah, vale. espérate. Me estoy muriendo. De sí. Um, t -t sorry. I killed you because I think he was my friend, you know? Vale. Eh. Haz hombre, haz hombre, haz Haz That's for you. Be careful, don't, don't go back down. No, no se lo rompa, no se lo rompa, que entonces no puede coger mochilas y eso. Hostia, yo más tonto. Bueno, haz que me muero de sed